Está la chica de bomba que me he metido Creo que tengo que ir al urólogo para que me haga un afinamiento de próstata Todos los pasillos de San Jorge los dejo goteados También que a esta edad Uno ya se le roba la empaquetadura, Si esto sigue así Me voy a ver obligado a hacerme un nudo en la pirinola y pensar que a esta hora están trasladando a mi compadre Vieto para que rinda su instructiva a la sede judicial, carajo. El TM este los petróleos. Pero qué viejito pa' jodido este coche. Siempre metiéndose en problemas. Sale de una y se está metiendo en la otra. Ay, carajo, yo no entiendo cómo hay gente que vive al margen de la ley. Rompiéndole la mano a todo el mundo. Esa gente debería terminar presa, carajo. Este... Ay, ¿cómo la estará pasando mi querido amigo Vieto? Ay, ay, ay. Camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina. Camina, oye, camina, camina. ¡No me empujen, carajo! Me ¡No me empujes! Más no, respeto por la sinceridad! Respeta la canas, mi cola canosa, carajo. ¿Qué pasa acá? Ya, ya, ya, más respeto, mami. Usted la tercera edad. ¿Cuál tercera sí. edad, dos vieto Tercera edad. Ahorita es tercera edad, pero para pelar, para peñizcar, ¿ah? para rematar los lotes de petróleo, ¿ah? hay cita de chibolas, hay cita de Mira, mira, la verdad, pues, jefe, la verdad es que ya me he cansado, pues, hermano. Me tiene caminando como 15 cuadras desde el jugado hasta mi casa. Ya no doy más. Los me están matando! Eh, mire, don Viento, si hemos tenido caminando como 15 cuadras... ¿esto ...es porque el patrullero... ¿Qué el patrullero? Todos los patrulleros no tienen combustible. ¿Qué ¿Qué ningún patrullero tiene combustible! Y eso que son petroleros, compadre. ¿Los patrulleros son petroleros? ¡Claro, claro, claro pero. ¡Pero me lo han avisado, pues, hermano! Yo no soy el rey del oro negro, del cruz del rey del petróleo. Mira, les daba el sí. lote 69, sí. y de un solo viaje me estanqueaban todos los patrulleros del ministerio. ¡Pero claro! Se estanqueaban todos ah. los patrulleros. Hay que apoyar a la gente, hermano! <ríe> Se estanqueaban todos los patrulleros. ¡Claro! Y eso, ¿y eso ah. a cambio de qué, don <ríe> Bueno, a cambio de qué, a cambio de es que, qué Una cosita de nada, pues hermano, ¿no? Que me sí. dejen dar una paseadita toda la mañana pues en el parque frente a mi casa, ¿no? Una sacudida de tripa detrás del árbol, ¿no? Y una que otra visita a mi hipódromo, pues, ¿Sí? mi Yo sí, sabía, yo sabía, sabía, sabía, sabía, por hermano. mi madre Sabía que este viejito no apuntaba sin hilo, por mi madre Ajá. ¿Cuál, viejito? Oye, aquí donde me ves Todo el día Pablo así, hermano Así. Ah, Balanced. Oiga, Don Vieto, lo felicito. O sea que usted para todo el día con Paraguay, ¿no? <risa> oh, wey, me sacan sangre todos los días, señor. Me están ah, haciendo exámenes. Ah, con razón. <risa> Ay, mira, mira, mire, tío avista, ¿sabe qué? Mire, nosotros para <risa> <risa> que vean que somos buena gente, no lo del uniforme. vamos a hacer una cosa bien sim qué? De... Tome... Sí, tome haciendo. Cosa, madre, tome, Ay, mío. Relaje la cola, estire las piernas. Siéntase cómodo, Don Vieto. Ya no está en la edad de hacer eso taquino, no. carajo. Sí, sí, sí, sí. Más bien Don, don Vieto. No Ay, hace... una... ah, que Dios se los pague, No, que Dios no, no, se los pague, no, no, tío, no, tío. no estamos tío. con usted, Don Vieto, más bien. calor tremendo, ah. más bien Don Vieto. Sí. La verdad que me ahogo por mi madre, Es horrible este calor, compadre. Sí, sí. Y Encima tengo una, C. ¿sí? Sí. una, C ¿sí? tengo Don Vieto eh, para mi madre. Mire. Parece sí. que me hubiera comido un costal de cancha salada, compadre. Ah, Oye, este, sí. sí. ¿y tú cómo estás, compadre? peor que tú. Tengo un pero qué bárbaro. Oye, mira también ¿sí? Se me ha partido el labio. Lo veo seco. ¿Y la sí, lengua? Sí. Se me ha cuarteado. está cuartea, la... A ver, tiene la lengua cuarteada? Ajá. Cuida tu miembro viril, pues, hermano. ¿Qué, pasa, ¿Qué, ¿Qué ¿Qué pasa? pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, sí, cosa sacó, sí, sí, para sí, que sí, vean sí, que yo soy sí, buena gente a mí vez ver. Están muchachos, todos tienen una aceitadita. Para la gaseosa, hermano. Para el bollito no, a la brasa. Unita más, don para que... Ahí sí, está, A tu mujer, que me espere sin calzón. Oh, yeah. los hizo Pedro, los hizo Pedro. Muy ah, bien, don Vieto. Me gustaría ah. que usted lo máximo, sí, sí, don Vieto, claro, por Imar y nos hace sentir bien. Ya sí, me arregló sí, sí, el día, don Vieto. Claro, me arregló sí. el día, por Imar. A propósito, enfrente, mira, ve, hay una pollería. Ahí vamos. Sí, sí, sí, no, no, no. no. Es, esos pollos los inflan con agua y los, no. los charolean. ¿Sí? ¿Sí? sabe qué? Váyanse a, al pollo del pío Chicken en Ate, sonris. Claro, compadre, claro. No, no, no. Eso es en Ate, pey. No sé cómo se va a quedar solo acá. Sí, lógico. No se preocupen. Yo me sé cuidar solito. Yo los espero. Acá, más bien, no se vayan a demorar mucho. ¿ya? No, no, no. No, no me batón. vayan a saltar. Sí, Ajá, no, sí, no, no, no, no, no tengan cuidado. Más bien, Don Viento, ¿sabe qué cosa? Si viene un fotógrafo de la República, tenga cuidado. A sí, por sí. mi madre. Usted viene una piedra y se encaleta el toque, no me hace. No, sí, no, ¿sí? no se me vaya a mover rico, ¿sí? gracias, tío. Gracias, gracias, gracias. Adiós, muchachos. Ay, ojalá la policía nunca cambie, Vida que cuida tu vida. A las policías se la respeta. ¡Dios patria! Lei, ¡Váyanse a la c*** con... usted que... el ustedes trom... Oye, flaco, flaco, sí, sí. flaco, este, este, este, pásate un diario. Ya, do, no, no, no, do, uno, no vete para quedar tu paco, Oye, ¿a cómo, ¿a cómo está el diario? Una china nada más. Una china, una china, está, está, está regalón, hermano, a ver, una china, ¿no? Ahí está, ahí está, flaco. Pero me no, da 20, 20 céntimos. ¡No, joder! el próximo año, hombre. Ay, Gracias. menos mal que no me reconoció. ¡Chado un día ¿no ves? ¡Cóche! ¡Vete, basura! Está <risas> qué salado que soy. Voy a leer el periódico. ¿Qué? ¡Ah, su madre! ¡Soltó la lengua a la Gisela en Gualotti? ¡Uy, ahora sí que va a arder Troya, Dios mío! ¡A ¡Ah, su madre! ¿Pero qué tal escándalo? ¡Ay, Dios mío, se reventó el chupo! Mira, habían audios del tío George, del tío Lucho Navaja y de Hernán Garrido Pica. Ahora, pues, álvese quien pueda. Y se supone que nosotros somos la rata. Cuando todo el Perú es una madriguera. Eso es lo que pasa. Voy a llamarlo a Rómulo en este instante. ¿A dónde? A mi ratafono. Ahí está. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carijo! Justo hoy día me toca limpiar todito los baños del penal. Ajá, yeah. Bueno, pues, a desatorar se ha dicho. Pero ¿a quién carajo se le ocurre llamarme justo cuando estoy en plena desatorada, hombre? ¡Aló! ¡Aló, Rómulo! ¿Qué estás haciendo, hermano? Aquí, hermano, desatorando nuestras puertas de escape. <risa> ¡No, joder. O sea, que hoy día te toca bombear waters. Así, hermano. Ah, no, hermano mío, no bombees mucho. Oye, no voy a salir por ahí, pues, un congresista rata. Un juez rata, un, un fiscal rata, un chuponador rata. O un abogado rata pelón y panzón. <risa> claro, sí, pues. O de repente un lobista rata pelón cabeza en mi ping. <risa> Pues Vieto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú comenzaste, pues, hermano. Bueno, ¿a qué se ve tu llamada, Vietito? ¿Cómo? ¿No te enteraste de la última, hermano? La Gisela en Gualote ya azotó la las Y ya se comenzaron a tumbar a todos los Grayskulls. ¡Nola! ¡Sí, la! ¡Ya, pela. pela? ¡Pélame la banana! <risa> Oye, deja de joder, hombre. Tú <risa> siempre tomándome el pelo. Bueno, ¿cuáles son los los que se ha tumbado la lengua Loti? Uy, oh, ni te imaginas, hermano. Mira, ve, el tío George. Era cuestión de tiempo. A Hernán Garrido Peca. Ja, madre, se le habrá reventado el país gástrico. ¿Y quién es el tercero? Mira, siéntate, hermano, porque te vas a caer de cola. A ver.